Estamos nuevamente en el Laboratorio de Física del Liceo YEP, de donde nos sentimos muy cómodos grabando algunos vídeos en momentos de puentes grandes que tenemos entre clase y clase, y vamos a mostrar a los profes cómo conectar un proyector en Linux. La experiencia está hecha con OpenSUSE Linux, pero esto aplica para un montón de ellos. Son muchísimos los Linux en existencia, son, siempre lo digo, unos 450 aproximadamente, es un disparate de Linux que hay para elegir, entre los cuales están que todos conocemos y muchos más. Bueno, vamos a ver cómo hacerlo con este sistema operativo que les acabo de mencionar, OpenSUSE LIP 15.4. A un lado de la pantalla tendremos lo que ve la persona en el proyector, lo que ve la clase, lo que ven nuestros alumnos o estudiantes y en la otra estamos viendo lo que ve el profesor en la pantalla de su computadora. ¿sí? Muy bien, lo primero que debemos hacer es localizar el programa que nos permite controlar las pantallas, las multiplicidades de salidas de video existentes en la máquina. ¿sí? Voy a conectar ahora, en este momento, el proyector. La máquina primero se prende, después se inicia el sistema y cuando aparece el escritorio, ahí es cuando yo voy a conectar el proyector. No antes. Acabo de conectar el proyector. ¿sí? Como vemos, por la pantalla del proyector no aparece absolutamente nada porque hay que configurar al proyector ahora. Entonces vamos al programa Pantalla que es este que está aquí, configuración de la pantalla, y vamos a ver cómo Linux ya lo reconoce al Proyector. Vent ViewSonic, Corporation no sé cuánto. No está activada, No está activada la pantalla. Y esta es laptop screen, quiere decir pantalla de mi laptop, o pantalla de mi computador. Lo primero que debemos hacer no es darle a aplicar y ya está, no. Primero que nada vamos a ir a la pantalla de la laptop, a configurarla, ¿tá? tenemos que indicarle al sistema operativo que esta es la pantalla primaria, o sea aquí es en donde yo voy a tener el escritorio, ¿sí? entonces toco primaria y obviamente la dejo activada, porque si quiero la puedo apagar, pero tiene que estar activada y primaria, tenemos que tomar nota de la resolución, lo que dice acá 1920 x 1080 16:9, eso es lo que vamos a mantener en memoria y nos vamos a ir a la otra pantalla que es la del proyector, entonces vamos a ponerle activada, Vamos a poner la misma resolución, 1920x1080, 16.9, y acá le vamos a poner 60 Hz. ¿ta? Si nos fijamos en la pantalla, en el la laptop, probablemente diga lo mismo. Dice velocidad 60 Hz. Bueno, tenemos la, la, la gracia acá está en imitar la misma resolución, la misma geometría y la misma tasa de refresco en Hz. 1920x1080, 16.9, 60 Hz. 1920 por 1080, 16960 9, 60 Hz. ¿tá? Y ahora, una cosa muy importante, que al proyector no le vamos a poner réplica de laptop screen, le vamos a poner réplica de nadie, réplica de nada. ¿tá? Así nomás, ¿ok? Bueno, ahora vamos a dar aplicar y vamos a esperar un segundo. Vamos a darle mantener, como ya se ve allí en la pantalla del proyector ya están surgiendo imágenes, ¿sí? pero falta todavía. Falta algo todavía. Tenemos dos cuestiones. Podemos hacer que la pantalla de la laptop esté a la izquierda y la pantalla del proyector a la derecha para lo siguiente. Voy a hacer esto. ¿Lo vieron como lo hice? Empecé a arrastrar y a soltar hasta que apareció la otra pantalla. ¿Sí? Estaban así las pantallas. ¿tá? Yo lo que hice fue desplazar una para el costado. ¿sí? Y ahora las voy a poner las dos, una contigua a la otra. ¿tá? De esta manera. Entonces esto quiere decir lo siguiente. Voy a darle a aplicar y le doy a mantener siempre. Quiere decir que yo, en la laptop mía, puedo ejecutar lo que quiera, mientras en la otra no se ve nada. Pero si yo quisiera, por ejemplo, vamos a ver, no sé, el color paint, ¿sí? lo vamos a ver. Si yo quisiera mostrarle a los chicos esto, entonces lo arrastro a la otra pantalla y como se ve, allí está el color paint en pantalla completa, mientras yo aquí tengo otra cosa. Yo en la pantalla del proyector puedo estar proyectando una película, mientras acá sigo trabajando con otra cosa o no sé, utilizo otro material complementario, ¿sí? Se pueden conectar múltiples salidas a una misma computadora. El tema es cómo hacer para redireccionarlas a todas y que se convierta todo eso en una gran herramienta, ¿verdad? Así que de esa manera ya sabemos cómo hacer. Ahora, lo que voy a hacer es esto, voy a desplazarme. Si ustedes ven el puntero del ratón, observen cómo se va para la derecha y aparece por otra pantalla en 3, 2, 1 y ahí está. ¿Sí? ¿Lo vieron? Vamos de vuelta. Vamos por ahí y ven que está aquí, no sé si, si se nota mucho, pero bueno. La cuestión es que si tú te hacer hacia, hacia la derecha, todo lo que pasa para la derecha se va para la otra pantalla automáticamente. Voy a volver a mostrar con el color paint cuál es la cuestión. Yo puedo traerlo hacia la izquierda o llevarlo hacia la derecha, ¿ves? En realidad es una superficie sola extendida. Estamos trabajando con las dos pantallas como si una fuera una extensión lateral de la otra, ¿tá? Bueno, ¿cómo hago yo si quiero que todo lo mismo que yo estoy viendo se proyecte por la otra pantalla? Si yo quiero que vean exactamente lo que yo veo, pues bien, vamos de vuelta. Vamos a la aplicación pantalla, que está aquí, y lo que voy a hacer es decirle, no a la laptop screen, la laptop screen la voy a dejar tranquila, ¿tá? la voy a dejar ahí, lo que voy a hacer es ir al proyector o al televisor o al monitor que yo con conecté recientemente, a ese le voy a hacer los cambios, no a la pantalla de la laptop, la pantalla de la laptop nunca se toca, ¿está bien? Entonces voy a ir ahí y le voy a decir réplica de laptop screen y ya me los une acá, quiere decir que en breve voy a estar viendo lo mismo por la pantalla de la laptop que por el proyector y eso lo van a ver enseguida, ahí, le voy a dar mantenerlo y ahí lo que ustedes ven es que se ve lo mismo para redundancia por la pantalla de OpenSUSE, el sistema operativo o de la laptop que por la pantalla secundaria que es la del monitor. Espero que les haya quedado claro cómo utilizar esto, que es una tarea muy básica, pero a su vez es una tarea que se puede complicar mucho si no sabemos cómo manejar las cosas. Y ahora vas a tener un video de referencia al cual venir cada vez que lo necesites, hasta que por un tema mecánico te quede, más o menos, o por un tema lógico, lo vayas razonando y te quede el concepto de cómo es. Así que, ¡vamos arriba!